Hoy en La Comida hemos, he hablado de normalidad. Cuando están queriéndonos embutir con calzador que hay normalidad en todo el territorio nacional, mienten. Claro. Yo siempre lo digo, ese es un claro ejemplo, pero es que cualquiera que vaya, vete al País Vasco, vete oh. a la zona de Cataluña, vete simplemente una bandera de España, una bandera de tu país, a ver, sin decir ni mu, si eres capaz de transportarla, trasladarla de un lado a otro por las calles de España. Eso es, este caso pasa esto, es decir, te catalogan, te acusan, te insultan, te menosprecian, simplemente por salirte del talibanismo del pensamiento único, nada más. Es decir, por decir la realidad de lo que está pasando que intentan ocultar, pues eres lo que demuestra este individuo que es él el que lo hace yo siempre he dicho que dices, tú bien dices esto no es fascismo es otra cosa pero sí que llamo sí. yo fascista a esta gente sí. es decir, esta gente no te permite libremente decir lo que piensas no te permite opinar libremente y encima te insulta sí. porque dices, dices algo contrario a lo que él dice evidentemente el, el fascista es él este tipo que insulta Puede llevar mucha mucha, yo siempre digo, puede llevar mucha eh, razón en lo que está defendiendo. En un que insulta pierde cualquier tipo de razón. En un toca que agrede, pierde cualquier tipo de razón. Y da igual. Sí que es raro que esta gente, estas ratas de cloaca suelen ser valientes en grupo. Solos suelen tener, eh, suelen ser cobardes hasta para eso. Este solo iba solo él, no sé cómo iría, pero evidentemente tienen tal supremacismo eurigo que es la pena que hay. Tienen tal eh, impunidad que son capaces de insultarte en directo, independientemente de que, de que digas o dejes de decir algo que no le interesa o no se quiere escuchar.